Vamos a establecer un contacto vía Zoom en este momento. Quiero una vez más agradecer, estuvimos ansiosos de poder tener este contacto ya hace varios días eh, para que nos vaya contando un poco, haga sus evaluaciones y sus balances de lo que sucedió en las elecciones en Brasil. Ya se ve como un poco remota aquella fecha, un poco distante quizás en el tiempo, pero no, la tenemos acá presente y considerando que estamos todavía en un tránsito hacia el 1 de enero del próximo año en el cual sí va a jurar eh, Lula da Silva como futuro presidente del Brasil, eh, siguen ciertas inquietudes, ciertos resquemores, ¿no es cierto? Eh, aparentemente Bolsonaro es una persona que duerme solamente con un ojo cerrado, con el otro siempre está eh, atento a ver lo que pasa y ver qué cosas se pueden hacer, así que bueno, nos ha parecido pertinente, oportuno hacer una, una suerte de lectura de lo que ha sucedido en esos días, de lo que viene sucediendo ahora y de lo que eventualmente pueda suceder de aquí a enero. Le mando un abrazo cariñoso como siempre a nuestro querido colega periodista, querido amigo hermano Beto Almeida que él vive en Brasilia él es periodista es corresponsal de Telesur es corresponsal de varias cadenas informativas internacionales tiene el canal Ciudad Libre allá en Brasilia y bueno pues generosamente nos acompaña en estos momentos para para contarnos un poco sus impresiones Beto acabamos de recordar acá en Bolivia los tres años de la masacre de Sacaba. estábamos justamente compartiendo imágenes en el mismo lugar donde hace tres años y después de la emisión de un decreto firmado por Janine Áñez que liberaba de de cualquier tipo de eh, consecuencia penal a las Fuerzas Armadas en tanto salgan a reprimir a los manifestantes, eh, pues eh, se contaron ese día 11 muertos, justamente un día como hoy, Beto, hace tres años, y más de un centenar de heridos, ¿no es cierto?, fue la masacre de Sacaba, terrible, pues eh, durante la dictadura de janine Áñez con los ministros Fernando López, que ahora está allá gozando del refugio y el amparo que le está dando Bolsonaro en el Brasil, y el señor Murillo, que ahora está pues, a punto de ser condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas. Eh, en este momento te estamos recibiendo, eh, Beto, querido, para que nos des, ojalá, muy buenas noticias de allá de Brasil. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gringo. Buen día a toda la audiencia de esta prestigiosa cadena de televisión. Acá estamos en un proceso de, de transición, pero también con un ojo siempre abierto para que no experimentemos la misma tragedia de Bolivia de hace tres años. Mando mi solidaridad al pueblo boliviano y, y esa experiencia es muy, muy valiosa para que nosotros no admitamos un un retroceso, porque el día de hoy, que es el día de la proclamación de la República, los bolsonaristas están haciendo varias manifestaciones frente a los cuarteles. Acá en Brasilia, por ejemplo, hay una gigantesca eh, concentración de camiones, 600 camiones se cuentan, sin carrocería, lo que indica que no están trabajando, frente al cuartel, al que del el ejército, al comando, del ejército en Brasilia. O sea, ¿qué significa eso? Significa que un sector de la derecha está ya buscando crear una línea de infernizar la vida de, del gobierno Lula, de no dejarlo gobernar. Tal vez intentarían no dejarlo tomar pose. Querían que no pudiera ser electo, pero no lograron. Fueron derrotados a pesar de todos los expedientes ilegales que utilizaron contra Lula, incluso una máquina de mentiras instalada en el exterior y una máquina de compra de votos donde los alcaides bolsonaristas recibían plata del gobierno del Tesoro Nacional y compraban votos para impedir que Lula pudiera ganar. Pero Lula, con mucha inteligencia, se basó exactamente en aquello que es algo que no se puede controlar, o sea, en llevar a las masas para las calle. Entonces, gigantescas manifestaciones fueron hechas, un millón de personas en Salvador, un millón de personas en Recife, un millón de personas en Belo Horizonte, o sea, gigantescas manifestaciones. Y eso fue desmontando toda la posibilidad de que Bolsonaro lograra, eh, por vías ilícitas, impedir la victoria de Lula. Entonces ahora está trancafiado, no se sabe dónde está Bolsonaro, eh, no habla nada, desde que perdió no, no dio ninguna, ninguna in, entrevista ni nada, no ha reconocido la victoria, a no ser implícitamente, pero no explícitamente, y también... Eh, se recusó ir a la cumbre de, del clima, la COP 27, y ¿dónde fue Lula? Ya llegó allá en Egipto, está lá, Lula, Lula está por allá. Bolsonaro tampoco fue a la, la reunión de lo, del G20, no fue. O sea, está buscando ya separarse de las funciones contra su voluntad, porque... Se sabe que esas manifestaciones frente a los cuarteles son no solamente toleradas como incentivadas por sectores de las Fuerzas Armadas, pero en ese momento Bolsonaro no encontró eco, apoyo en las Fuerzas Armadas para impedir que Lula pudiera ganar y probablemente no será posible impedir que Lula pueda tomar posse el día primero de enero, porque hay una situación mundial que incluye Estados Unidos que tiene interés en que Lula pueda hacer eh, un otro gobierno, el tercer gobierno inédito, el gobierno Lula tercero, lo que sería inédito en Brasil, lo que sería eh, también una, una posibilidad de Biden hacer algún tipo de relación que no pudo desarrollar con Bolsonaro, especialmente sobre el tema del clima evidentemente que esa idea de Biden también es una idea de controlar Lula para que no vaya más allá de la línea roja, o sea, que no pueda tomar medidas a la izquierda como la recuperación de la, la Petrobras, la Electrobras, la reforma agraria que es el sentido histórico del voto que las masas brasileñas han conferido al presidente Lula, pero como fue una alianza muy grande, eh, hay temores de que Lula pueda vir a ser, digamos, limitado en su posibilidad de medidas más populares, pero claro que está definiendo el combate al hambre como la medida prioridad cero, y ahí él Pone incluso el propio Congreso Nacional frente a una situación de tener que apoyar, porque el hambre tiene que ser apoyado, el combate al hambre. Y eso incluso los bolsonaristas que están en el Congreso no pueden impedir que sería un desgaste muy grande a un presidente que tiene una notoria autoridad internacional. Eh, ¿Cómo ha quedado configurado el Congreso después de las elecciones? No es cierto, Esto ya se había definido en la primera vuelta, pero quizás hacer un repaso. ¿Cómo han quedado la, las fuerzas? Con, eh, primero diputados, después eh, senadores. ¿Cómo está la situación de Lula respecto de la gobernabilidad que va a poder tener justamente en su vínculo con el legislativo? Bueno, el primer partido es el partido PL, bolsonarista, el mayor tuvo mayor número de cadenas en la Cámara de Diputados, el segundo el PT. Pero eso no significa que una mayoría conservadora sea un capaz de impedir que Lula pueda gobernar. Puede limitarlo, pero al mismo tiempo Lula tiene una, una inteligencia, una argucia que no, no lo lleva a una especie de moralismo, que fue de cierta manera que ha impedido a Dilma de Rousseff de tener una relación más productiva con el Congreso, porque Dilma se negaba, se negaba a negociar con el presidente de la Cámara de entonces porque era un hombre de derecha. Eh, bueno, cualquier presidente tiene que conversar y negociar con bandidos, eso es así en cualquier parte del mundo, para defender los intereses de la clase trabajadora, su programa electoral. Entonces Lula va a adoptar una política con un Congreso de mayoría conservadora, porque ni todos los conservadores son bolsonaristas. Entonces hay que separarlos con medidas del Estado, y esos parlamentarios son muy, son muy fisiológicos, tienen un apetito muy grande, no van a negarse a tener una relación con un presidente como Lula, porque eso significaría también que no tendrían cualquier posibilidad de recibir enmiendas parlamentarias, cosas que le posibilitarían, por ejemplo, tener algún tipo de incidencia, en políticas como construcción de carreteras, de, de, de puentes, y cada uno con su visión tiene interés en tener esta, una relación con el gobierno federal, sea cual sea, para uh, hacer avanzar los intereses de su base electoral. Lula juega con eso y va a jugar con mucha inteligencia, porque sabe que estos parlamentarios pueden ser, involucrados en la otra situación. Entonces, es claro que el, la mayoría de la Cámara, la mayoría del, Congre de, del Senado también es conservadora, pero al mismo tiempo el presidente del Senado, que es el presidente del Congreso, que es un senador Pacheco, no se niega a relacionarse con Lula, no tiene la posición extremada, bolsonarista. Y el presidente de la Cámara, autor Lira, que es un golpista, un bolsonarista radical, pero no rasga dinero, o sea, no, puede, no prende fuego en dinero y quiere tener algún tipo de relación, porque sabe que su base parlamentaria quiere tener relaciones con el gobierno Lula. Entonces Lula va a saber manobrar en esas aguas turbias, para defender los intereses de la mayoría trabajadora, de los pobres y combater el hambre, sobre todo y principalmente. Eh, Beto, recordando un poquito la historia, ¿no? Eh, quisiera que tú pudieras trazar algún tipo de paralelismo, de semejanza, entre lo que fue Michel Temer para Dilma Rousseff y lo que puede llegar a ser Gerardo Alckmin para Lula. Recordando para quien no esté prevenido respecto de los antecedentes, que Temer terminó, diríamos, prácticamente traicionando a Dilma Rousseff, no obstante que era su vicepresidente. ¿Cómo, ¿Cómo se puede trazar algún tipo de relación o algún tipo de semejanza? ¿O son dos escenarios completamente distintos? ¿Cuál es tu valoración, Beto? Son escenarios distintos, completamente distintos. Primero porque la diferencia entre Lula y Dilma es fundamental. Lula tiene una convocatoria popular, Dilma no la tenía. No hizo ninguna convocación de una cadena de radio y televisión, que era su prerrogativo y su derecho para defender su mandato. Cinco de sus ministros volvieron a la Cámara y aprobaron el impeachment contra ella. Ministros de Dilma porque él se negaba a negociar con el Congreso. Entonces, claro que un Congreso golpista es extremadamente difícil, pero Lula tendría otra relación, evidentemente. Y además ponía el ingrediente fundamental que está fuera del control de la derecha, que es la movimentación de masas. Eso Dilma nunca lo hizo, hasta porque, previa al impeachment, había adoptado prévio ao processo de impeachment, havia adotado uma série de medidas bastante antipopulares. Isso significou pérdida de apoio popular, que foi, incluso, ou seja, criando uma situação quase que descontrolada para Lula, para Dilma. O objetivo do imperialismo não era Dilma, era, era Lula. Tanto é assim que Dilma não foi cassada em seus direitos políticos. El objetivo era prender Lula con la operación Lavallato y lo hizo. Tumbaron a Dilma para mudar, cambiar la ley del petróleo. Lo hicieron, pero es claro que el problema viene de antes, porque Dilma había gobernado desde 2010 a 2014, podría perfectamente, sería lo más recomendable, proponer la vuelta de Lula en 2014. Lula apenas no volvió porque esperaba un resto de Dilma. Y el partido, el PT, no discutió con objetividad esa, esa tarea. Porque ¿cómo tú vas a entrar en un juego decisivo donde el enemigo está viniendo con toda la fuerza, con todo el golpijo, y tú entras en la cancha y dejas el Pelé en el banco de reserva? Tiene que entrar con el time completo. No había ningún sentido que Lula no volviera al gobierno en 2014. Sería bastante diferente la situación de Brasil, porque Lula seguía manteniendo toda su popularidad, al paso que Dilma no pudo, no tenía habilidad y no encontró también el apoyo Uh, porque no, no desarrolló una relación con el movimiento sindical, el movimiento de más, el movimiento de los entierra el propio PT. Entonces, él creía que eh, había sido reelecta por sus propios méritos. No, evidentemente fue Lula quien la, la puso allí por una serie de crisis internas que llevaron a que Lula no, no disputara un tercer mandato, no lo quiso porque tenía que cambiar la ley, Lula no quería eso. Y también eh, otros nombres más favorables que podrían haber entrado sustitución a Lula, con esa crisis que se dio, eh, se apartaron y ahí surge el nombre de Dilma, que no tenía incluso tradición dentro del PT, ella venía del partido de Brizola, no era una petista eh, contra trayectoria interna dentro del PT. Pero no entendió así. Si Brasil pagó un precio enorme ¿no? por ese error de no discutir abiertamente que Lula debería... ¿Quién votaría contra la vuelta de Lula dentro de una convención del PT en 2014? Nadie. Todo. Ni Dilma votaría contra. Él. Entonces, el paralelo no es igual. La situación es bastante diferente, aunque entre Temer y Alckmin hay muchas similaridades. Los dos son del campo eh, neoliberal. Lula fue obligado a hacer una alianza con Alckmin y razón exactamente del golpe sufrido en Brasil, de su prisión. Todo eso son alianzas que permitieron él salir de la prisión anular sus condenas, lanzarse otra vez como candidato, ganar las elecciones y gobernar con un programa que no puede ser una ruptura completa con esos sectores que están adentro. Pero la diferencia es esa, alguien que se basa en las masas y una dirección política que no convocaba a las masas en primer lugar. Lula la convoca y eso sabe... Eh, muy bien la derecha y no quiere poner masas en movimiento, entonces trata a Lula con otra condición de lo que trataba Dilma porque sabía que no tenía convocación de masas. Eh, quiero aprovechar tu experiencia, tus conocimientos y el hecho de haber estado ahí haciendo la cobertura en esos momentos. Eh, tú has manifestado que eh, fue Lula el que señaló a Dilma Rousseff, incluso con ciertos grados de resistencia dentro del propio PT, porque decían, finalmente, ¿quién es ella? ¿Qué tradición tiene ella, no es cierto? ¿Por qué tiene que ser ella la que, la que asuma? Pero independientemente de eso, eh, Lula apostó por ella, ¿no es cierto?, y terminó finalmente ganando las elecciones. Eh, eh, te hago una pregunta, sí. Y, y, y. Sí. sí. Y, sí. Sí. Eh, hago... aquí viene la pregunta no, eh, para, para explicar eso sí. es eh, eh, que hubo previo a, durante el gobierno Lula hubo la crisis del mensalón entonces hubo una guerra mediática condenando a Lula por corrupción acusaciones falsas ¿no? una campaña mediática un linchamiento mediático y en ese momento muchos que eran más cercanos a Lula llegaron a proponer que Lula renunciara, que es un absurdo completo. Y Lula dijo, no voy a renunciar como João Goulart, no, Juan Cuadros, no voy a fuir, huir del país como João Goulart y no voy a suicidar como Getúlio Vargas. Voy a la CAE, a São Bernardo, a la base operaria, convocar a la gente para defender mi mandato popular. Ahí cesó la campaña porque viro que Lula convocaría las más. Incluso Fernando Henrique Cardoso, olvidemos del impeachment a Lula. Entonces, ese, esos compañeros de Lula que salieron en este momento proponiendo la, la renuncia de Lula, crearon un, un vacuo. Neste vácuo surgió Dilma Rousseff. Acuerdo. Pero en todo caso, eh, es, es bueno tener ese antecedente, pero digo, en todo caso, cuando ya se tomó la decisión de que Dilma vaya, Lula fue un dilmista más, diríamos, ¿no es cierto?, o un rusefista más, si, si vale el término, es decir, la acompañó en la campaña, estuvo todo el tiempo bendiciéndola, etcétera, inclusive durante su gobierno, ¿no es cierto?, si bien no tuvo una participación activa en el gobierno, porque entiendo que Lula se, se mantuvo absolutamente al margen de ese gobierno, del primer gobierno de Dilma, ¿no es cierto?, pero a lo, a lo que yo quería llegar es a lo siguiente, eh, ¿se había hecho algún acuerdo en sentido de eh, tú vas ahora a Dilma y eh, cuando fenezca tu mandato vuelve Lula, ¿no es cierto?, para emprender otro mandato, ¿o no hubo ese acuerdo? ¿Y qué fue lo que finalmente terminó haciendo que no vuelva Lula y que se queden nomás eh, con Dilma? ¿Fue Dilma la que decidió aquello? ¿Fue Lula el que lo hizo? ¿Cómo, ¿Cómo se definió ese tema? Nos parece muy interesante. Por una cuestión de ética, Lula nunca condicionó eso. ¿no? Y nunca pidió, nunca hizo presión. Es su manera de ver la cosa. O sea, él decía, si Dilma no hizo un, un resto para que yo volviera, yo la respeto y la apoyo. Fue eso. Pero ahí es que cabe discutir cuál es la función del partido entonces. ¿Para qué sirve un partido? ¿Se espera la decisión de dos personas o debería ser una, de, una decisión colectiva? Porque si hubiera en la convención, la proposición de otro nombre, el de, nombre de Lula, claro que vencería. ¿no? Es que Lula resolvió no disputar la convención, con eso permitió que, que Dilma fuera reelecta, pero la crisis ya era visible en la ventana, ya venía la crisis. Es como le dijo: ¿Cómo tú vas para el partido decisivo y deja el pelea afuera y pone un reserva? Es un absurdo. Nadie congegue entrar. No hubo un acuerdo explícito, nunca fue declarado nada, porque no es el feitio de Lula, Lula, muy ético, bastante ético, pero había de la parte de Dilma la necesidad de comprender, porque era visible que el mérito no era de ella, ella no era una mujer popular, Lula la inventó popularmente, ella tiene sus calidades tuvo su lucha, su historia, todo eso es bastante respetable, pero jamás sería presidente de la República si Lula no bancara su nombre. Evidente, es simple así. Pero en 14 a pesar de que hubo mucha gente diciendo tienes tiene que volver, incluso había un ministro de Lula que llegó a decirlo el último día de gobierno de Lula, en 2010, Presidente, si no vuelves a la presidencia en 14, tú serás prisionero. Y así fue lo que pasó. Pero ahora es otra etapa. Ahora se trata de discutir que Lula tiene que mantener una alianza compleja, difícil de hacer, y al mismo tiempo tener condiciones de gobernar, ¿no? con un congreso bastante eh, formado por una cierta fuerza bolsonarista, conservadora, pero que Lula tiene el apoyo popular y fue elegido, tiene el apoyo internacional, incluso en ese momento paradoxalmente tiene una especie de señal verde, verde por el tema del clima también, de la parte del gobierno Biden, por eso los militares brasileños que son muy submisos a los militares norteamericanos están, de cierta manera, parados, paralizados ante la convocatoria de Bolsonaro para una aventura golpista y las fuerzas armadas hasta el momento no dieron ese apoyo. Eh... Recuerdo que cuando Perón estuvo muchísimos años en el exilio, ¿no es cierto?, cuando vuelve a la Argentina, eh, dijeron que había vuelto como una suerte de león herbívoro, ¿no? Es decir, un león que se había vuelto vegetariano, por decirlo de una manera más eh, moderna. Eh, ¿Será Lula un león herbívoro en, esta, en este nuevo mandato? No, él, en su discurso la semana pasada, ha llorado mucho cuando habló del tema del hambre. Y el lloro espontáneo, ¿no? Porque viene de alguien que no, no que ha leído sobre el hambre, alguien que ha pasado hambre, que ha disputado eh, la coleta de agua para beber con los animales, tenía que caminar seis kilómetros por día para buscar agua para su casa, que no tenía luz eléctrica. Entonces, e esas convicciones son permanentes en Lula. Si tú vas a discutir cuál es tu programa, él te dice, el brasileño tiene que comer tres veces al día, tiene que tener electricidad, entrar en la escuela. Eh, es, es muy claro, pero eso significa que es necesario tener una capacidad de, de recepta del Estado, ¿no? tener las herramientas necesarias como la soberanía sobre la Petrobras, la Electrobras, el Banco Nacional de Desarrollo, las empresas estatales, para incluso reindustriar. Brasil está en un proceso de desindustrialización. Desde el final del gobierno de Ernesto Gáez, en 1980, cuando termina la Era Vargas. tanto Collor, tanto Sarney como Collor, como Fernando Henrique Cardoso, el mismo Lula no lograron, Lula no logró, los demás eran desindustrializantes, pero Lula no era desindustrializante, pero no logró contener la baja relativa del de peso industrial en la economía brasileña. Una economía de soporte, si no se industrializa con las nuevas demandas que tiene, significa que está primarizando sus exportaciones. Exportamos hoy, acá decimos, palo, agua, y, y carne, ¿no? piedra, o sea, mineración, petróleo incluso, madera y agua, que son las carnes, el pollo, estamos alimentando los animales en Europa, en China, los chanchos, pero acá hay 33 millones pasando hambre en Brasil, Lula va a tocar en eso, no va a aceptar eso, él no desiste de esta tarea es su convicción permanente y tiene coraje porque son temas acá la, los medios de comunicación ya empezaron a decir que Lula está poniendo el combate al hambre como más importante que la responsabilidad fiscal y por acaso no es <risa> claro que es ¿no? eh, el mercado ya supuesto fantasma mercado dice como si fuera un absurdo que Lula Defenda primero matar el hambre, después la normalidad fiscal. Bueno, la normalidad fiscal significa un programa de hambre para la gente. Hay que tener programas especiales para terminar con el hambre en primerísimo lugar. Primerísimo lugar, combate el hambre. Acá hay 50% de la población que no tiene eh, tratamiento de agua sanitaria, no tiene agua potable para 35 millones de personas. Un país como ese que es de las mayores economías del mundo, y que tiene el lugar 114 en el nivel de saneamiento básico de la ONU. Es un absurdo, ¿no? Tener 33 millones de personas pasando hambre es un absurdo. Las favelas, que son enormes, que siguen multiplicando, -se, ¿no? cuando hay tanta riqueza siendo exportada, o mejor dicho, rapinada. ¿No? El niobio, el lítio, el petróleo, el oro, la madera, el agua. El agua, agua. la biodiversidad de la Amazonía. Pero hay una situación transitoria que Lula, para poder volver, tuvo que hacer ciertos acuerdos. Está bien, pero cuando llegara ya, va. Imaginamos que sea esa la idea: crear la situación de movilización política para tomar las medidas necesarias para recuperar la capacidad protagonista del Estado. Es una táctica, es una táctica, no es una. Rendición de Lula, es una táctica de él, pero con todos los riesgos que eso lleva a tener, porque evidentemente la historia no es una, una carretera florida, sin huecos, sin abismos, ¿no? sin peligros, no. La historia política es un terreno muy, muy lleno de piedras, de huecos, de peligros. Y ahí va Lula buscando poner en primer lugar la gente, porque con el apoyo popular eso significa que va a tener la condición de tomar medidas más, digamos, efectivas para recuperar el protagonismo del Estado. Beto, te voy a confesar, ha valido la pena esperar estos días para, para volver a escucharte, para volver a compartir unos minutitos contigo. Estamos exactamente a un mes y medio de la pose, como llaman allá, ¿no es cierto?, de la toma de mando eh, de Lula. Eh, vamos a hacer fuerza desde acá para que todo vaya bien, que no haya ningún contratiempo y que, bueno, pues Lula pueda arrancar ese, ese nuevo mandato el 1 de enero, como ha mandado el pueblo, ¿no es cierto?, la mayoría de los brasileños y brasileñas que así lo han decidido en las urnas. Eh, seguramente algún rato te vamos a volver a molestar, Beto, eres una de nuestras eh, debilidades y tentaciones periodísticas así que cualquier ratito estaremos golpeándote la puerta de nuevo para que nos vayas contando cómo va yendo todo para allá eh, te mandamos como siempre un cariñoso saludo, eh, decirte que no te preocupes que estés tranquilo que aquí la situación de a poquito se está un poco acomodando eh, siguen habiendo tensiones por supuesto como las va a haber en Brasil, como las tiene que haber definitivamente en este tipo de procesos que buscan sobre todo la reivindicación de las grandes mayorías, de la gente más pobre de la gente que siempre estuvo abandonada, siempre escondida, que obviamente choca con ciertos intereses de algunas corporaciones que pretenden que la economía siempre sea para ellos, ¿no es cierto? Que cuando llueva, eh, pues eh, solamente ellos sean los beneficiarios y el resto se quede perjudicado. Un poco lo hemos venido viendo aquí en el paro eh, indefinido que han decretado, pues, los cívicos, el gobernador de Santa Cruz, eh, en esa lógica, ¿no es cierto? De que, por ejemplo, los primeros días de paro, y esa fue la gran diferencia, Beto, y quiero compartirlo contigo, que sé que eres un seguidor permanente de lo que está pasando en Bolivia, eh, simplemente te, te describo esta situación. Eh, Hubo un punto de quiebre en este bloqueo respecto, o en este paro, respecto de todos los anteriores. La diferencia esta vez, ¿sabes cuál fue? Que la gente salió a la calle y puso la siguiente consigna. O la frazada es para todos o el invierno es para todos. ¿Por qué? Porque habían sectores que, si bien decían que acataban e incluso por detrás acompañaban este paro, hablo de sectores empresariales naturalmente, seguían trabajando en el parque industrial. Es decir, en este espacio donde sus industrias, sus fábricas nunca dejaron de producir. Cuando se puso en evidencia esta situación y además se decidió impedir la circulación de todas las mercancías de estos, de estos grandes empresarios, ahí empezó a cambiar la historia ¿no es cierto? Ahí empezó el paro realmente a ser para todos y ahí obviamente eh, se torció la historia eh, fue sin duda un buen aprendizaje el que nos ha dejado esta, esta movilización más allá obviamente de los muertos más allá de los heridos, más allá de todas las situaciones violentas y las pérdidas Beto, estamos hablando en una economía como la boliviana de poquito más del 1% del PIB que se ha perdido en estos hoy ya 25 días de paro ¿No es cierto? Más de mil millones de dólares lamentablemente ha perdido la economía de nuestro país. Pero digo, eh, algunas cosas ha, han quedado y entre otras eso, ¿no es cierto? De que cuando eh, llueva, moje a todos, ¿verdad? No puede ser que solamente algunos grupos de privilegiados se queden con eh, el beneficio y el resto tenga que cargar la parte pesada de la cruz. Parece que se terminó esa historia. Eh, Beto, querido, no sé si tienes alguna última reflexión para, para cerrar este, este agradable contacto contigo. Oh, es la misma situación. La derecha, los sectores oligárquicos y antinacionales jamás aceptan la soberanía del voto popular. En ninguna parte del mundo, ni en Bolivia ni en Brasil. Por eso están haciendo esas manifestaciones que vieron a un estado de locura frente a los cuarteles pidiendo dictadura militar. Es un absurdo y diciendo que el voto en Lula es, es dictatorial. ¿eh? Son cosas enloquecidas, ¿no? Entonces, lo que hay que mantener es eh, la firmeza, la movilización atenta de del, las fuerzas progresistas, el rumbo claro de la política y saber enfrentar los riesgos que significa retomar un gobierno de un gobierno que era, que es fascista, ¿no? O sea, Bolsonaro no es una cosa tan simple y tuvo apenas dos millones de votos a menos que Lula. O sea, esos son problemas muy graves. Tenemos que estar atentos para ver cómo puede un personaje como Bolsonaro haber sacado tantos votos. Claro, con métodos ilegales, con máquinas de Steve Bannon, máquinas de mentira, pero aún así es una anomalía, es aberrante un personaje como Bolsonaro, tener una votación como esa. Pero el pueblo brasileño, con su sabiduría su inteligencia, eligió por el voto el bravo presidente Lula y le da la oportunidad tercera para que pueda hacer un gobierno superior a los anteriores. Así esperamos. Muchas gracias, no hay ninguna molestia, un placer, un orgullo para mí poder compartir con ustedes y contigo, gringo, un poco de las observaciones que hacemos acá de la compleja realidad brasileña, pero con mucha animación, mucha, mucho optimismo, porque Lula está volviendo. Seguro que sí, compartimos esas sensaciones, Beto, te mandamos un abrazo grande, aquí el equipo tiene una enorme simpatía por ti, no te han conocido personalmente, como si yo he tenido ese privilegio, pero te mandan un gran cariño, un gran saludo aquí de nuestra producción, de todo el equipo que siempre te ve con mucho cariño y mucho respeto, sobre todo por tu gran trayectoria como periodista. Te mando el abrazo de siempre, querido Beto, y seguimos en contacto, todo lo mejor para ti. Muchas gracias, mucho obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, você. Até mais. Beto Almeida, eh, periodista de Brasil, que estuvo compartiendo estos minutos con nosotros, eh, hablando de pues este momento que vive el Brasil, ¿no es cierto? La situación de cara a la asunción de Lula da Silva, que se va a concretar, esperemos que así sea, ¿no es cierto? Hacemos todos nuestros votos para que se, con, se constituya de esa manera. El 1 de enero del próximo año, del año 2013, estará Lula jurando por un nuevo mandato. El tercero, el tercero, decía eh, Beto claramente, ¿no? Que le vaya muy bien a Lula, se lo merece el pueblo de Brasil.